A ver, estoy tengo un rato de vuelta por aquí. ¡Sachi! ¡Ahora quiere salir! <ríe> ¡No! ¡Sachi! Venga, bueno. No, de no. Buenas, eh, este es mi primer video blog. Es eh, la primera vez que hago algo así, así que a ver qué tal sale. La próxima aprenderé de esta, así que veré qué cosas puedo mejorar, si el sonido, si la iluminación, eh, ahora mismo lo he hecho un poco, he puesto la cámara y eh, como máximo puesto las luces y ya está, pero si necesito poner foco o si necesito utilizar otro micrófono para grabar mi voz por otro lado ya veré, depende de cómo quede este vídeo, pero bueno, un poquito este es de presentación para empezar a explicar un poquito lo que quiero hacer en los, en los vídeos en el video blog que voy a subir aquí que iré subiendo en Youtube entonces un poquito primero voy a empezar por presentarme eh, soy Gaby normalmente en internet igualmente me conocen como Bani Kaisui eh, hace años me conocían más porque soy... Eh, porque era bloguera y porque subía en el blog eh, reseñas y un poco hablaba de, de lo que me gustaba en general hablaba de muchas cosas pero sobre todo de idols japonesas, hace muchos años ya de eso eh, pero bueno, luego hace poco más de 10 años aquí en, aquí en el canal de Youtube empecé a subir covers tanto de, de baile como cantando y hace unos 10 años empecé a hacer uh, conciertos en, en eventos de aquí de, de España, de Barcelona sobre todo y empecé a cantar y empecé a, bueno, a hacerlo un poquito más eh, como aunque fuese como un hobby, un poquito más eh, profesionalmente digamos, bueno tampoco pero bueno, <ríe> empecé a hacer un poquito más eh, a cantar en, en conciertos, en eventos, en, más que nada en eventos de aquí de España y bueno y ahora mismo también estoy en discográfica japonesa, aunque tampoco es nada, nada super profesional pero bueno que, que voy haciendo algo que tanto cantar como bailar como me gusta mucho pues es algo que, que hago bastante y que ya lo veis en mi canal de, de youtube que voy subiendo cosas no tan, con, no, con no tanta frecuencia como antes pero bueno sigo, sigo haciendo la cuestión aquí eh, básicamente hace muchos años que quería hacer algo así pero nunca me había animado nunca había tenido tiempo nunca había, nunca lo había hecho al final pero sí que en mi cabeza tengo, tenía muchas muchas ideas que es hacer un poquito lo que hacía en el blog hacerlo eh, en vídeos eh, explicar un poco cosas que me gustan tanto de música japonesa como de otras cosas como la costura o como el baile o, o incluso de, de juegos o lo que sea que tampoco soy tampoco juego tanto pero quizás alguna cosa tengo ganas de compartir y, y eso explicar un poquito en los vídeos eh, cosas que, que, me, que me parecen interesantes de compartir entonces como el blog hace muchísimos años ya que no lo, no, lo, no lo continuo, creo que en vídeo sería muy divertido hacerlo y ya de hecho mucha gente me ha pedido alguna vez cosas de muestra tal cosa muestra tal otra o cuéntanos tu experiencia en, yo que sé, en un concierto de tal o en, en, en el evento tal o cosas así entonces creo que sería divertido mostrarlo, mostrarlo aquí en vídeos. bueno que es más visual obviamente en vídeo y, y a mí me va a ser creo que más fácil más entretenido así que bueno algo que quería hacer y poder mostrar entonces la cuestión es qué cosas voy a mostrar mm, como sabéis eso me gusta mucho por ejemplo la costura entonces cosas como mostraros los trajes que hago para conciertos o mostrar eh, material que utilizo más mostrar eh, que utilizo para para inspirarme o para o, o, o como base técnica para hacer, porque obviamente yo no he estudiado nada de costura explicar un poquito libros que utilizo para costura, cosas así hay muchas cosas que me gustaría contar y entonces una de las cosas que, que os pido en este vídeo es que obviamente yo tengo muchas ideas y tengo varias, varios vídeos que, que quiero hacer pero quiero que me comenten en el, en, aquí en, en youtube, en los comentarios o en twitter cuando lo comparto, o incluso en instagram si tenéis ganas no sé cómo lo he compartido ahí, pero bueno, también eso, que, me, que en donde sea me, me, me explique, me digan, que, me digan que quieren ver o que les gustaría ver o si hay alguna cosa que incluso yo no he pensado o no se me había ocurrido, que me lo digan y entonces pues, creo de hacer algún vídeo explicando eso o mostrando. En principio de momento van a ser vídeos aquí en YouTube pero algún día a lo mejor si es algo que quizás no da para un vídeo o a lo mejor lo quiero hacer en vivo y hacerlo en un insta, en un insta live y luego lo vuelvo como un vídeo y con algún comentario quizás por encima no, o sea ya veremos pero alguna cosa que a lo mejor es más divertida hacerla, hacerla en vivo o, o si son preguntas que alguna vez alguien me ha dicho de hacer un un, un, un question and answer que, de preguntas y que yo las conteste en vivo Video, o, en el, o en el Twitter o lo que sea, pues también, no sé. Hay muchas ideas, entonces lo que quieran, si hay alguna cosa que quieran especial o lo que sea, me lo van poniendo y yo voy intentando hacer. ¿Qué otras cosas me gustaría hablar? Sí, un poquito para que sepan mmm, cosas de eventos, eh, viajes los que he ido y he hecho para, para ir a conciertos, por ejemplo, aquí en Europa, bueno, básicamente eh, a París, que que es el único... Bueno, a Londres también he ido para un concierto de un grupo de K-Pop, de Incacher. Eh, pero bueno, cosas por ejemplo por el estilo de explicar un poquito la experiencia que, que fue y cómo, cómo, cómo fue la cosa. Bueno, un poquito explicar eh, cómo, qué pasó, qué vi, cosas que yo haya notado, bueno, cosas que, que creo que pueden ser divertidas. A los viajes de Japón que he hecho, a to en todos los que he hecho he ido a conciertos. He oído eventos y cosas por el estilo de, de música japonesa, entonces creo que eso es algo que hace mucho, mucho, mucho que quiero contar y quiero mostrar y quiero explicar mi experiencia o cómo lo he vivido o cómo he sido y quiero contarlo, pero ya luego no lo, no, lo, no lo estaba escribiendo y al final nunca llegué a escribirlo <risa> ni, ni explicarlo. Quizás algunas cosas, obviamente, siempre en Twitter muchas veces he explicado cosas o en Instagram, pero me gustaría así poder explicarlo más con quizás más al detalle o con fotos o vídeos incluso que tengo entonces eso sí que me gustaría hacer luego además de eso por ejemplo eh, como muchos saben y como en el mismo YouTube alguna vez he hecho hace muchísimos años creo que hice un vídeo un, un, un streaming mostrando CDs y cosas que tenía que en ese momento tenía muy poquitas cosas pero tenía algunas cosas eh, que había comprado eh, bueno, que un amigo me había ayudado a comprar Pero bueno, mostrando un poquito mi colección Mostrando algunos, como tengo muchas cosas, quizás ir mostrando cosas concretas o Mostraros mis, mis conciertos preferidos, lo que he comprado y, y por qué Mostraros los libritos, mostraros... hay mucha gente que no sabe Que no ha visto nunca un, un, Las cajas de los DVD o de los Blu-ray como son por dentro y que tienen libritos y que tienen fotos y eso Entonces mostrar algo así cuando todo esto se normalice, si algún día me llega algún, alguna cosa nueva que pueda comprar y, y me llegue y mostrarles, mostrarles un poquito eh, cómo lo abro, cómo viene empaquetado y cosas así. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría hacer y que, y que intentaré ir haciendo. Como se ve, me gustan mucho las figuras. No, tengo muchas, pero no son solo mías, algunas son de mi pareja, pero bueno, tengo muchas y eso, mostrar un poquito eh, las que más me gustan, por ejemplo, alguna quizás al detalle o explicarles dónde los conseguí en Japón o en Internet o yo qué sé, cosas así que me gustaría ir como contando que creo que son divertidas e interesantes y en castellano no hay tanto en YouTube, creo que la mayoría de cosas son en inglés entonces a lo mejor es, a lo mejor es interesante y, y e informativo y ayudo a alguien <risa> no lo sé, pero bueno y luego también eso, como una de las cosas que me una de las cosas que me gusta, eh, como sabéis, es el baile. Eh, explicar un poquito mi experiencia yendo a escuelas de baile. Ahora mismo en voy a una en Barcelona, pero bueno, la experiencia que, que fue ir a, ir a Corea a la escuela, a la One Million eh, de, en Seúl. Explicar un poco eso, en mi viaje, cómo fue, eh, incluso cómo funciona, eh, cómo, cómo conseguir la. Eh, inscribirse y, y poder ir a la escuela, cosas así que creo que también son divertidas y que además de divertidas puede incluso ayudar a alguien o animar a alguien a que, a que cuando pueda y se programe un viaje para ir allí por ejemplo o que sepan que me pueden preguntar si hay algo que les puede ayudar o bueno un poquito de eso temas de baile, eh, temas de costura lo han dicho, eh, bueno hay muchas cosas que me gustaría explicar y que diría, bueno, incluso experiencias en eventos, mi experiencia cantando en eventos y cómo ha ido todo, cómo ha ido desde hace muchos años. Empecé hace casi 10 años, casi el año que viene, a, a, a las 10 años. Pero bueno, eso, explicar un poquito, eh, experiencias por ejemplo, eso de ir a eventos, cantar, cómo, qué, cómo me los preparo, cómo he hecho, cómo, cómo he ido cambiando, qué he ido, qué, qué he ido cambiando durante todo este tiempo para mejorar y para... Um, no solo mejorar yo en canto y baile, obviamente, sino como ir mejorando el, el prepararme yo, un concierto, cosas así entonces, eh, sí que bueno, tengo muchas, muchas ideas, tiempo ahora mismo <ríe> tenemos mucho lamentablemente pero eh, ahora mismo el formato de los vídeos va a ser así eh, lo voy a subir aquí en Youtube, de momento es eso, lo subiré siempre en castellano, en español pero con subtítulos en inglés, que creo que ahora mismo es lo más fácil y lo más cómodo y porque lo quiero hacer en castellano obviamente, y eh, sí que lo que me gustaría es que me vayan poniendo comentarios en, en Twitter o aquí mismo en el en YouTube de qué les gustaría ver y cosas que, le, que les interesase y diría que más o menos eso es todo. Bueno, hay muchas cosas realmente que me gustaría explicar y seguramente iré preguntando de que le gustaría ver esto, le gustaría ver esto otro, pero bueno. La cuestión es que eh, los vídeos los empezaré a hacer ahora. Eh, ahora mismo obviamente la situación es un poco diferente y tengo más tiempo libre. Eh, empezaré a trabajar en mayo así que seguramente el tiempo que tenga no va a ser el mismo pero como tampoco puedo ir a mi escuela de baile y no sé cómo va bueno, no sabemos realmente cómo va a ir la situación ahora mismo pues no lo sé y sí que quiero ir al menos y aprovechar ahora que tengo tiempo porque arrancar cosas cuando tienes mucho tiempo es más fácil entonces aprovecho ahora para empezar los vídeos y a ver qué tal sale, así que intentaré que el próximo vídeo sea pronto también dependerá un poquito de lo, de feedback que tenga de este y de lo que quieran ver, pero bueno, tengo igual mis ideas ya y nada, yo quiero que, que, que, que ustedes digan un poquito qué quieren ver y, y a ver, pero bueno, mi idea sería tener el próximo vídeo más pronto posible. También prepararé un poquito el setup un poco diferente quizás, depende de cómo se vea, pero bueno... Eh, a ver qué tal sale y espero que les guste los vídeos, igualmente sí que eh, estoy intentando ser un poco más activa de nuevo eh, en internet, pero me gustaría empezar a hacer eh, live streaming o bueno, conciertos eh, por YouTube, sí que he ido haciendo lives cantando cuando ensayo, cuando practico algunas canciones, pero eh, no los estoy dejando la mayoría colgados porque hay mucho problema de, de copyright, como saben. Entonces sí que los voy haciendo, pero no aviso y lo hago de un día, bueno, va, hoy tengo ganas de, de, de, de hacer streaming mientras estoy cantando. Y lo hago y ya está, sin avisar a nadie y hay gente que se une, otra gente, ¿no? Pero bueno, eso que, que se hace en el momento. Entonces mi idea es hacerlo un poquito más eh, oficial, entre comillas, y hacerlo con decir, vale, este día hago un concierto y hacerlo, y además preparármelo no, no en plan de, bueno, ensayar una canción y ya está, sino unas cuantas canciones, sino que prepararme un list y cosas así, se, lo, seguramente lo haré tanto aquí grabando solamente y que se me vea, bueno, cantando y ya está, y me gustaría también hacerlo eh, en el comedor, que es donde tengo más sitio, es donde normalmente grabo las covers de baile, hacer un poquito así más estilo concierto pero bueno, tengo que ver un poco cómo funciona todo eso hace tiempo que lo quiero hacer pero, pero no estaba segura del todo cómo si va a funcionar pero creo que con todo lo que tengo pueda quedar bastante bien pero bueno, voy a intentar a ver qué, qué tal sale igualmente los vídeos de estos son más fáciles de hacer por lo tanto a lo mejor hago... me dedico más a hacer esto estos días pero bueno y nada, eh, creo que me he enrollado demasiado no sé cómo va a salir y no sé si me está escuchando bien la voz, a lo mejor tengo que usar el micrófono, no lo sé, ya veré. Pero bueno, eh, les veo en el próximo vídeo, dejen comentarios, suscríbanse si no están suscritos, eh, vean mis covers, vean mis covers, escuchen mis covers, mejor dicho, en Spotify, en iTunes, eh, y bueno, vean mi página web que ahí está todo linkado porque es más fácil, y nada. Eh, muchas gracias por verme <ríe> y espero que, nos, que, que el vídeo se entienda y que haya salido más o menos bien, pero bueno, eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.